que no se pone cómodo en la mesa de masajes. Le doy un momento. Ah, pero qué debo Ya está listo? Sí. Ah, oh, jaja, puso popó de broma en el suelo. Ah, ay no, la, la, largo, largo, váyase.